Hola, buenas noches, bienvenidos todos a esta primera denominada charla-debate que comienza hoy, este lunes, 7 de septiembre del 2020 y hoy damos comienzo al segundo ciclo de la Escuela de Formación Evolution Community. En este segundo ciclo vamos a tener formaciones como las que se dieron en el primer ciclo ¿Vale? Formaciones dadas por formadores, por coaches, por mentores, por personas que de una manera o de otra pues sean especialistas en un tema y nos brinden a todos su conocimiento. Van a seguir, ese formato lo vamos a seguir empleando. Pero vamos a introducir, de hecho con esta, con esta primera vez ya lo estamos introduciendo, el formato de eh, charla-debate online. No sé, imagino que sí que se habrá hecho en alguna parte y en alguna ocasión, pero nosotros no. Entonces, como nosotros no lo hemos hecho, pues vamos a introducirlo eh, a ver cómo, cómo, cómo nos resulta, ¿no? si nos manejamos bien en este formato. Otro formato que introduciremos en, esta, en este segundo ciclo es el formato de las entrevistas. Es decir, invitaremos a una persona que tenga algo a contarnos, algo importante, algo, algo en, en, en, algún, en, en algún sector concreto, en, en, en algo muy determinado. Y entonces, dos o tres entrevistadores, ¿vale? no uno solo, dos o tres en, entrevistadores, pues iremos amenizando la entrevista a través de unas preguntas que el entrevistado pues irá, irá eh, contestando. Este formato, este formato, eh, ya sé que funciona muy bien porque en, eh, hace dos años, quizás tres, porque el tiempo pasa, pasa volando, pero creo que fue hace dos años, pues ya lo empleé. De hecho, aquí hay una persona en la sala que es César, que era uno, junto conmigo, uno de los entrevistadores. Y no sé si te acuerdas que, oye, pues quedaban muy bien, quedaban muy bien esas, esas entrevistas y, y, y repito para hacerlas más amena y pues, con varios entrevistadores pues le daba un le daba un, un colorido especial porque a unos se les ocurren unas preguntas y a otros se les ocurren otra y ahí el entrevistador pues bueno pues se tiene se tiene que manejar con esos cambios con esos cambios de ritmo y con esos cambios de de, de, de, de parámetros ¿no? y además no eran no eran no eran preparadas ¿eh? y así las para que fueran más para que fueran más espontáneas vale pues Hoy, hoy eh, en este comienzo, hemos querido comenzar con algo que es indudable, con un tema que es indudable, que a día de hoy es el que más ocupa eh, la información, es el que más ocupa los medios de comunicación, es el que más ocupa eh, las conversaciones entre las personas y, sin lugar a dudas, es el que más influye en la forma de, a día de hoy, eh, manejarnos las personas. Como podréis saber, como seguramente ya habéis imaginado, porque además está el título ahí para, para, para exponerlo, me estoy refiriendo al coronavirus o ya con el nombre ya más técnico, COVID-19. Entonces, eh, hoy la de, el debate va a versar en, sobre el COVID-19. Cada uno, después de que yo haga una introducción para que os sirva, para que os sirva de lo que luego ya vosotros queráis ampliar, eh, o bien por lo que yo haya dicho o bien porque introduzcáis nuevas, nuevas mm, formas de verlo o introduzcáis incluso pues, situaciones que a lo mejor yo no se, se, se me escapan o no, o no conozco, pues creo que va a ser enriquecedor la aportación de que podamos hacer todos. Yo voy a utilizar, por así decirlo, la técnica de la duda. Veréis que constantemente voy a estar planteando dudas, porque la vida me ha enseñado que para conseguir una verdad, antes tiene que existir una duda. Y la duda, en función de cómo se plantee, origina en sí misma una respuesta. Entonces, claro. lo aviso... Porque a lo mejor algunos dicen, dice, oye, que ponen muchas dudas y pocas preguntas, claro, pero es que os pongo las preguntas, perdón, os pongo las dudas para que luego cada uno encuentre las preguntas. En vez de coger yo y decir, no, no, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, ya, ya suelto todas las respuestas, ¿no? Pues entonces, esto es un decálogo, entonces, ¿vale? Os aviso antes, espero que lo consiga porque es, es, es lo que voy a intentar estar haciendo. Pues ahí va la primera duda. COVID-19, ¿accidente? ¿Ha sido un accidente? ¿Ocurrió en un momento determinado en una zona determinada y luego a partir de ahí pues ya todo lo demás se expandió? ¿O fue organizado? Si fue organizado, ¿cómo, cómo, puedes, evitar, cómo puedes evitar, si es organizado, que se te vaya de las manos? ¿Cómo puedes conseguir, si es organizado, que llegue a unos sitios y a otros no? ¿Me explico? Ahora, si fue un accidente, está claro que entonces el hecho en sí mismo coge su expansión por sí mismo. La pregunta es, la duda es, ¿ha cogido una expansión por sí mismo? ¿Ha llegado a casi a múltiples puntos del planeta porque no hay manera de controlarlo? ¿O realmente nos anclamos en la tesis de que es provocado y controlado? Yo creo que solo por el simplemente hecho de ver en qué circunstancia estamos, la respuesta se contesta por sí misma. Pero ahí lo dejo. ¿Realidad o invento? También hay la tesis vale arraigada de que esto es un invento, que no es verdad. Entonces, la pregunta es, ¿las personas... Que dicen eso o que manifiestan se manifiestan de tal manera, viven en el mismo mundo que nosotros o viven en otro mundo. Ven lo mismo que nosotros o ven lo que quieren ver. Se anclan en lo que les ha dicho alguien por conveniencia o realmente estudian. ¿Les ha afectado a ellos en su familia o no les ha afectado a nadie? Son, son, son diferentes de todos los demás y por tanto ellos lo ven diferente. No tienen ningún pariente médico, no tienen ningún pariente enfermero, no tienen ningún pariente dentro del, del, del círculo de la sanidad, y entonces para ellos esto es una gran mentira donde todos somos cómplices. Bueno, ahí lo dejo. Y a buscarla a buscar la respuesta. Mortalidad. No, es que no, no, no. El, el virus no mata. El virus no mata. Esto no, ¿qué va? Porque esto si, si haces esto, si haces lo otro, si haces lo de la moto, no mata. Entonces. La mortalidad es un cuento, las estadísticas son un cuento, los médicos están todos compinchados, todos los estamentos oficiales y no oficiales se compinchan para hacernos ver una realidad que no es, los muertos existen o no existen, los muertos son con patología previa o sin patología previa, el hecho de que sea con patología previa lo hace menos, menos interesante, lo hace menos, menos culpable… O, o precisamente precisamente el hecho de que afecte más a los débiles es para tomárselo más en serio, no al revés, porque si afectara a los fuertes, pues bueno, pues entonces los débiles podríamos decir, uy, qué bien que a mí me perdonó, pero es que resulta que si afecta más a los débiles, le tenemos es por esa razón le tenemos que dar más importancia o menos importancia, supongo, no sé, quiero creer que más importancia, entonces... ¿De dónde nace ese negacionismo? ¿De dónde nace que las estadísticas son falsas, que nos están manipulando? Eh, y yo digo que sí, digo que sí, que seguramente las estadísticas no son reales, ¿vale? Digo que sí. Esa, esa posibilidad cabe en la lógica. Pero lo que no cabe en la lógica es negar que las personas a nivel mundial están muriendo por eso. No cabe, eso no cabe. Porque además se pusieron de acuerdo todos los países... ¿Todos? Los que, los que empezaron con poco y ahora son con mucho, y los que empezaron con mucho que ahora son con poco, eh, eh, dentro de ese, de ese, de ese análisis, ¿en, ¿en qué lugar se encuentra? Pues yo diría que esto es algo de realmente es real y realmente está ocurriendo y realmente pues tiene una gravedad. Esa gravedad, evidentemente, la podemos, la podemos ampliar mucho o poco o nada, o, o, o, o lo que sea razonable, pero eso existe. Protección. Mil teorías. Se ha quedado en dos. Lavado de manos y mascarilla. vale En dos. Ya de ahí, ya te tienes que poner enfermo con el COVID. Y ya de ahí, pues ya te coge... Y lo, que, y lo que resulte. Podemos entrar en si los tratamientos que se dan a la COVID son los correctos o no son los correctos. Porque ahí pues hay diferencias dependiendo de al profesional que escuches. Los profesionales, en términos generales, pues actúan de una manera, consensuada o no, pero actúan de una manera, y luego hay muchos profesionales que yo les reconozco el derecho a actuar de otra. Unos tienen unos resultados y otros tienen otros. Pero lo que no me cabe la menor duda es que todos los profesionales cuando eso está en sus manos en función del protocolo que tienen ellos para poder actuar pues intentan solucionarlo y solventarlo. Otra cosa otra cosa es el destino y otra cosa es el boleto de tómbola que tú tengas. Si tienes un boleto de tómbola que, que bueno que te tocó pues creo que ni profesión, no te salva ni María Santísima. ¿vale? Entonces Ahí podemos perdernos en infinidad de críticas, podemos perdernos en infinidad de que si esto es mejor, que si esto es peor. Pero la realidad, la realidad es que es una lucha contra. Esa es la realidad. Y entonces, siendo esa la realidad, eh, ¿por qué? En vez de buscar culpables, en vez de buscar quién lo hace bien, quién lo hace mal, quién lo hace tal cual, te documentas, te informas. Y tú, y cada uno de vosotros, y cada uno de los millones que nos puedan estar escuchando, cuando vean este vídeo, pues que tome su actitud personal. Pero que su actitud personal no la lleve hacia una crítica a todos los demás, porque los demás están luchando a su manera, como saben, como conocen, como pueden, como les permite el medio, lo que sea, porque a veces pues, puede haber falta de medios, puede haber falta de conocimiento, puede haber muchas, muchas, muchas cosas, ¿no? Lo que sí he hecho a faltar, y sí voy a criticar yo esta noche, porque eso sí que tengo la certeza de que acierto con esa crítica, es en lo siguiente, que lo que no he visto, ni veo, ni creo que vea, es un enfoque un enfoque de prevención dando cultura sobre la, y sobre la capacidad inmunológica del cuerpo humano. Y eso sí que esta noche yo digo que eso sí que es... No le llamaré delito, pero sí una falta, una falta de, de, de ética, una falta de, de prevención y una falta de, de raciocinio, porque sabiendo, como sabemos, y los no profesionales, con, con lo cual imaginaron los profesionales, que el cuerpo humano es una maravilla, tiene una genética de autodefensa espectacular que se llama sistema inmunológico. Y sabiendo que a las personas que tienen el sistema inmunológico debidamente, pues el coronavirus, como cualquier otro virus, como cualquier bacteria, como cualquier hongo, te afecta menos. Afecta menos a las personas que están debidamente protegidas inmunológicamente. Entonces, que la pregunta es, ¿por qué en una situación como esta no se da cultura? que sería más barato que todo lo que están haciendo, no se da cultura al conocimiento inmunológico de la población para que de esta manera tuviera más argumentos defensivos. Y eso sí que, de eso sí que yo hago una crítica. Evidentemente, igual que hago la crítica, señalo con el dedo la causa. Así, así con el dedo. Y la causa es la industria farmacéutica. ¿Vale? Esa es la causa que influye sobre las políticas, sobre las políticas de los gobiernos en función de sus intereses. porque esa industria no está para salvar, está para mantener la enfermedad. Exacto. Y como está para mantener la enfermedad pues claro no le interesa nada que sea culturizar a la población. Y no le interesa para nada pues el que se le pueda decir a la población que a través de tratamientos de productos naturales pueden llegar a una situación idónea de autodefensa. No le interesa. Y por tanto, lo combate todo. Igual que, está combatiendo, ¿vale? Igual que están combatiendo con mentiras y con, y con todos los medios a su alcance la posibilidad del uso del MMS cuando... Cuando lo que se tendría que hacer de una vez por todas es hacer unos estudios, probarlos, hacer las pruebas, las mismas pruebas que hacen con las vacunas para llegar a sacar una conclusión. Y no el, ridur, el ridículo tan grande que están eh, haciendo. Cuando hay miles y miles y miles y miles y cada vez más miles de personas que gracias a que lo están utilizando pues no corren absolutamente ningún riesgo. Evidentemente, la toma, la toma requiere de una forma de tomarlo adecuadamente. Entonces, ¿por qué eso es un crimen y los medicamentos no? ¿Es que acaso los medicamentos también no requieren de una toma adecuada? Porque también si los tomas más de lo excesivo también te vas al otro mundo o no. ¿O no hay medicamentos en la farmacia a cientos y a miles que si los tomas en exceso eh, no, no, no te generan um, otras contradicciones e incluso no te pueden generar la muerte? Pues, ¿por qué? ¿por qué va a ser más grave tomarte el MMS y que pueda ocurrir eso que los medicamentos? No tiene lógica. Lo que hay que dar es una formación adecuada, una información correcta y tomarlo de la, de la debida manera, ¿vale? Las conspiraciones. Siempre, siempre, siempre, siempre. El ser humano siempre ha soñado con, con conspiraciones. Si no, si, si no tienes una conspiración, parece que no tiene sentido tu vida. Tienes que, tienes que tener un sentido conspirativo. Alguien tiene que tener la culpa de lo que te pasa. Alguien tiene que tener la culpa de todo lo que nos pasa. Alguien tiene que tener la culpa de lo que nos va a pasar. Y alguien tiene que tener la culpa por algo, ¿por porque si no, no seríamos humanidad. Entonces, si, si ya había, siempre ha habido conspiraciones, madre mía, ahora con el COVID. ¿Qué si la cabala? ¿Qué si el Big Gaze? ¿Qué si el, orden mundi el, el, el control del orden mundial? ¿Qué si el chip que nos van a poner a todos? Me, madre mía, de mi alma. Y todo eso, todo eso... Ahí, a, a, a, aderezado, en, en, en, en, en, en solamente juzgando situaciones, mezclando personajes, mezclando, mezclando situaciones y tal, pues, y, y la gente, pues, acojonada, ¿no? Entonces yo digo yo, que al final estamos más acojonados por las conspiraciones que por el virus. Yo por lo menos. Me dan más miedo las conspiraciones que el virus. Digo, joder, esto de las conspiraciones es el cuento para no dormir. Entonces... Es otro fenómeno que luego hablaremos, volveremos sobre el tema. La OMS, Organización Mundial para la Salud. Ahora digo una cosa, ahora digo otra, ahora la desmiento, ahora digo que esto vaya papelazo que ha hecho la OMS. De verdad. O sea, si resulta que ahí en esa OMS se agrupan los mejores especialistas del mundo y los mejores doctores y hacen los estudios. Eh, qué pena todo lo que hemos estado pagando de aquí para atrás. Porque la verdad, el papel, el papel tan desastroso que han hecho al frente de esto, con una falta, con una falta de coherencia, con una falta de autoridad. Y, y, y, y, y, y, sin, y sin saber asumir los, los, el papel el papel que les hubiera tocado eh, eh, coger en esta en esta pandemia que yo digo que tendría que haber sido más protagonista que tendría que haber sido más más en colaboración con los con, con todos los gobiernos, se me antoja, se me antoja un, un, un, un papel eh, más coherente y más que, las, que la población sintiéramos que de verdad merece tener un organismo como la, como la Organización Mundial de la Salud. Porque para mí no está a la altura. Y con eso no estoy diciendo que sea necesaria, que no sea necesaria, no, no entro ese debate. Existe, está ahí, ya está. Es fruto, de, es fruto de, de, de la humanidad, es fruto de los acuerdos de, de, de muchos años, pero, por favor, que esos señores se, se reorganicen, por favor, que esos señores realmente demuestren que están por la, por la salud de las personas, porque con el COVID no lo han, eh, desde mi punto, modesto punto de, de de, de, de pensar no lo, han, no, no lo han cubierto países responsables y países negacionistas cuando se anuncia oficialmente por la OMS la pandemia que creo recordar que fue en el mes de marzo aunque ya en febrero se empezó a hablar de ello y ya se preveía pues hubo países que eso era mentira eso no, eso no, no era necesario hacer nada y además, incluso, pues decían que la mejor manera de arreglar eso era por la, eh, no sé si le llamaban la, eh, es que no recuerdo, me quedé con la palabra re, rebaño, ¿no? La, eh, que, que el rebaño nos juntáramos y al juntarnos el rebaño, pues ya nos automunizábamos entre nosotros. Y si alguno moría, pues era en el bien del rebaño, ¿vale? Y entonces pasaban de tomar medidas, pasaban de todo y tal. Eh, España reaccionó tarde pero racionó bien. Y el que diga lo contrario no sabe lo que dice. Porque ante estos casos tienes que tenerlo muy claro para tomar ciertas medidas. No es aquello decir que como ves las, las orejas al lobo ya empezamos todos a coger las escopetas. No, hay que ver las orejas al lobo, hay que ver que se, que se acerca y hay que ver que ya va a dar el bocado. Y entonces ahí toman las medidas. Entonces España podemos decir Podemos decir, y ya está, y quedó dicho que las tomó tarde, que las podía haber tomado antes. Pero el caso es que las tomó. Y desde mi punto de vista, bien tomadas. Desde mi punto de vista. Porque privó privó salvar a la población. Privó. Digo privó, salvar a la población. Evidentemente, también hablaremos luego de esas consecuencias que, que esa medida trae. Pero en principio privó. En un estado de excepción... En esas condiciones todas las fuerzas políticas tienen que unirse y tienen que demostrar una unidad y tienen que estar abiertos a exponer en las mesas correspondientes las medidas en vez de lo que ha ocurrido en este país y en otros, seguramente, que es seguir haciendo oposición. Y en estas situaciones la oposición tiene que desaparecer y lo único que tiene que verse es la unión, mande quien mande en ese momento. Sea de derecha, sea de izquierda, sea de centro o de donde sea. Y el gobierno, el que sea que en ese momento está, que tiene la responsabilidad, todos los demás elementos políticos, llámense partidos, llámense instituciones, tienen que estar a piñón, a piñón con la institución que tiene en su responsabilidad tomar las medidas. Aquí no ha ocurrido. Y esto también tenemos que criticarlo. Aquí no ha ocurrido. ¿Vale? Y sí que ha ocurrido otras veces años atrás en contra del terrorismo, en contra de otras cosas, que importante era que tuvieran unión. Ah, y ahora para una pandemia que nos afecta a todos, que es infinitamente 20.000 veces peor que una situación llamada de terrorismo, resulta que ahí no. Resulta que ahí tenemos que ser críticos y claro, ¿qué es lo que pasa? Cuando se es crítico ante las medidas que se tienen que tomar más acertadas o menos acertadas, pues resulta que, claro, generas una división en la población. Y cuando generas una división en la población, pues claro, las medidas que tú quieres estar planteando, pues en un porcentaje muy alto, son ineficaces. Porque muchas personas, como el otro ha dicho no sé qué, y el otro ha dicho no sé qué, y el otro ha dicho no sé qué, no siguen, no siguen las orientaciones y, y ya estamos. Entonces, ¿no será mejor pecar de ceso? Pecar de ceso. Que no, a través de las críticas, eh, pecar mm, de estar divididos. Y unos sí aplicando las normas y otros, pues, eh, jijijija, jajaja. Y mira qué chulo soy. ¿Vale? Lo dejo ahí. Que cada uno mm, piense en, en, qué, en qué lugar, en qué lugar ha estado. Virus letal. No, es que esto... No, esto no es letal, hombre. Si aquí mueren el, el 0,6 de la población. Señores, el 0,6 de la población son 45 millones. ¿Qué me estás contando? O sea, lo estás descalificando. Porque, sí, claro, porque es que la gripe tiene el, el, el 3%. Y esto tiene el 0,6. Bueno, y por eso vamos a desmerecerlo. No, no, no, no está cayendo la gente a tu alrededor. que vamos? Por la que dices, ¡Mira! ¡El 0,6! Ya está. ¡Mira! ¡Mira! ¡Ese era del 0,6! Ah, mira, pero como te alcanza a ti el 0,6, entonces te... será tu familia que dirá, ¡Ay, qué lástima! Mira, el marido fue del 0,6. Y ya está, y con eso le quitamos importancia, por favor. Entonces, han muerto personas y siguen haciéndolo. Está matando la economía, luego por tanto es letal, personas, economía, y está matando los hábitos buenos y malos, porque esto a todos, nos guste o no nos guste nos está obligando a tener que funcionar de otra manera y la capacidad de readaptación, por no decir adaptación, de readaptación a la situación es igual a la sobrevivencia y esto no es algo que yo invento, esto es una ley quien se adapta sobrevive, quien no se adapta pues se lo lleva para adelante. Y se lo lleva para adelante o como muerto, o como economía, o como no sé qué hacer, no entiendo nada. ¿Me explico? Con lo cual, pongamos esfuerzo en readaptarnos a una nueva realidad en vez de estar cuestionándola. Porque está ahí. Dejemos la política, dejemos que se peleen los políticos, dejemos que ellos entren en contradicciones. Pero tú, vosotros, todos, hombres y mujeres de todos los continentes, readaptaros a la realidad. Porque esta realidad no nos va a abandonar en algún tiempo. Y cuando nos abandone, estaremos en un mundo diferente. Porque esto nos va a hacer tomar medidas y formas para el futuro. Y eso yo espero... Espero y deseo que eso sea bueno, porque esto está contribuyendo al crecimiento de la humanidad, en tanto que humanidad. Y si no, y si no, al tiempo. Virus y bulos. ¿Eh? ¿Qué título? También podríamos haber titulado. La... Virus y bulos! y bulos. Pues mirad, dejadme que os diga que hacen daño por igual. Por igual. Los catalogo a la misma medida. El virus hace daño, el bulos hace daño. ¿Y por qué hace daño el bulos? Lo tengo aquí porque no me quiero mmm, equivocar ni que se me dé eso. Pues hacen daño por igual, lo he escrito aquí, pues generan despreocupación y rechazo a las informaciones... Bueno, y rechazo las informaciones. El bulo me desinforma, me extrae de la realidad, me da, me vende otra realidad. Y claro, cuando me está vendiendo otra realidad, la realidad, aunque yo la esté viendo, ya no la observo, la rechazo. Y al rechazarla, pues bueno, pues yo estoy en peligro y pongo en peligro a todos los demás donde yo les llevo la tesis que me ha llegado a través del bulo. O sea, una irresponsabilidad total, tanto del que lo fabrica como del que lo hace suyo sin informarse. <coughs> y corren cientos de miles de bulos. Y por tanto, pues hay que tener yo no voy a decir, porque no pienso así, por tanto no pienso así, yo no quiero decir que tengamos que quedarnos solo con la información oficial, no, no, yo no quiero decir eso, pero tampoco con los bulos, porque es que hay, hay personas que parece que se hacen especialistas en bulos, cualquier bulo. Que salga, oye, ¡pum! sin verificar nada, sin, nada, oye, parece que, que el, el, el que más peor habla, el que más inventa, el que no sé qué, pum, lo cojo y, y pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, lo, lo, sigo, lo sigo promulgando. Que sepamos, que sepamos pues, que estamos en peligro por los bulos. Hacen mucho daño. Y las redes sociales y la tecnología traen cosas muy, muy, muy, muy buenas. Pero también nos han traído esto que es malo, el exceso, el exceso de información dentro de la cual cabe un porcentaje muy alto de desinformación. En este caso, de bulos construidos con mala intención, porque incluso muchos de ellos tienen muy, muy, muy, muy, pero muy mala intención. No es, no es como un chiste, no es como algo que dice, Vaya, me voy a divertir. No, no, no, no, no, no, no están hechos para divertirse. Una broma es una broma, un chiste es un chiste. Los bulos no son ni broma ni chiste. Los bulos tienen mucha mala leche. Y aparte, hay fábricas de bulos, fábricas de bulos, así os lo voy a decir y constatar, que fabrican bulos ya con estrategias predeterminadas y con unas orientaciones predeterminadas para dañar, para dañar a personas y causas, las dos cosas, determinadas. Y esto hay que saberlo. Y cuando se detecta, denunciarlo. Pero no denunciarlo en el sentido de meterte con el que genera los bulos, que no sabes ni dónde está. Denunciarlo con aquellos con los que tú te reúnes y te encuentras, que cuando una persona viene y te suelta un bulo, tú le dices, oye, perdona, tú esto de, dónde, de qué fuente la has sacado, por dónde te ha venido. Tú has constatado esta información, tú por qué dices esto. Y hay que ponerlos en evidencia. Hay que, y hay que enfrentarse en ello. Yo he tenido algún que otro, no enfrentamiento, no se sé, llama en pero chiquichaque, porque, porque a la que, en los grupos que estoy, a la que veo un bulo, le, le doy. Le doy porque le doy. Porque no quiero permitir, y además le doy en, en la confianza de que estoy ayudando a las personas que pueden ser víctimas dentro de ese grupo de esos bulos. Y no me importa que alguno me diga, ah, oh, pero, pero esto es verdad, pero esto no sé, bueno, déjate. Pero aquí no lo pongas. Si es verdad para ti, pues hala, guárdatela para ti. Pero aquí no pongas, les digo así, no pongas esas mentiras. No constatadas, no demostradas, firmadas por nadie. ¿Por qué repites algo que no, no es firmado por nadie? Que no sabes ni de dónde viene, ni el por qué. Que es lo más grave, no sabes el por qué. No, no analizas nada. ¡Pum, pam! Pues... Esto también entra en un prejuicio muy grande. Campañas de prospección. Seguimos con los bulos. Campañas a través de los bulos de prospección, escuchar bien, ideológica. Y además muy constatada, no, no, no con dudas. Huelen. Porque te están soltando el bulo y entre medio, entre medio del bulo están soltando ideología. Chaca, chaca, chaca, chaca, chaca, chaca, chaca, chaca. Y hay gente que no personas que no se dan cuenta y se las comen. Pero es más grave, personas que están incluso en contra de esas ideologías juegan con ellos y sus sentimientos y sus emociones y también se lo comen sin saber que se están comiendo algo de personas que opinan y piensan contrariamente, totalmente lo contrario a lo que ellos piensan. Y sin embargo se comen el bulo, porque juegan con sus sentimientos y sus emociones. Y esto está ocurriendo a una dimensión tremenda, no os lo podéis llegar ni imaginar hay publicaciones, ya han salido libros sobre esto, constatándolo como un fenómeno. Ya han salido periodistas a nivel mundial en diferentes periódicos de diferentes partes del mundo, constatando, esas, constatando y demostrando con datos, con datos, con nombres de personas, eh, con, eh, contando todo el, diseño de la, todo el diseño de la estrategia. Esto no me lo estoy inventando yo, esto lo he detectado yo por mí mismo y luego he contestado... Con contactado, conectado, perdón, conectado con otras voces de otros países que me lo han confirmado. Como si me lo estuvieran diciendo a mí. Sí, Rafael, tienes razón, esto está ocurriendo así, así, así, así, así, así, así, así con pelos y señales. ¿Vale? Está ahí esa información. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esas campañas, ¿qué hacen? Descalifican a los contrarios. Normalmente a los que a día de hoy tienen las responsabilidades, descalifican a los gobiernos, descalifican a los entes, descalifican a los sanitarios, descalifican. Es lo único que hacen, descalificar, descalificar. ¿Qué es lo que pasa cuando esas campañas llegan a las personas? Que genera? Desconfianza. Desconfianza, ya está. Si consiguen que alguien entre en desconfianza, objetivo conseguido. Objetivo conseguido, porque ya tengo, ya tengo, ya tengo, sin ser mío, ya tengo un crítico más, alguien que, alguien que me suma. Entonces eso está pasando con el COVID a una proporción tan bestial, pero tan bestial que es, vamos, desolador. Venga, el tema estrella dentro del COVID. Vacunas. Las vacunas, ¿necesidad real o inventada? ¿Es necesario ponerse las vacunas o es un invento de alguien que me quiere fastidiar? Yo he sido, durante muchos años, antivacuna. Bueno, de hecho lo sigo siendo, constato que sigo siendo antivacuna. Pero yo he sido toda mi vida antivacuna desde la posición de la rebeldía, desde la posición del derecho a la libertad de decisión, desde ese ángulo, desde ese ángulo, pero yo jamás me metería con nadie que bajo su responsabilidad, bajo su decisión, defienda las vacunas o incluso se la ponga, porque yo no voy a donde no quiero ir, yo no digo lo que no quiero decir, yo no hago lo que no quiero hacer y por tanto respeto el que quiera decir lo que quiera, el que haga lo que le dé la gana y el que decida hacer eh, lo que quiera. Entonces, quiero, quiero el derecho para ambas partes. Ni quiero que me lo quiten a mí, ni quiero que se lo quiten a los demás, aunque piensen diferente. ¿Vale? Entonces, lo que quiero es un punto intermedio y es que alguien, alguien saque la vacuna, explique las razones las razones de por qué esa vacuna te tiene que ir bien y luego cada cual, cada cual en función de su situación, en función de sus conocimientos, en función de lo que sea, pues bueno, decidirá ponérsela o no ponérsela y a partir de ahí, ambos, no uno solo, ambos han asumido una responsabilidad. Uno la responsabilidad de ponérmela y a ver qué pasa y otro la responsabilidad de no ponérsela y a ver qué pasa. Pues es bueno, es bueno porque entonces en el paso del tiempo se ve, se ve si las dos circunstancias eran buenas y podían convivir entre sí o se ve si realmente se ha producido un desequilibrio y, fue, y hubiera sido mejor no ponerla o hubiera sido mejor ponerla. Eso se ve en el tiempo. ¿vale? Entonces, esa sería mi posición. Pero lo que no acepto, lo que no acepto, y volvemos a los bulos, es que dentro de los riesgos de las vacunas, pues se diga que va a haber modificación genética, que va a haber introducción de chips, que nos que, que, que, que las van a poner las vacunas para eliminar, para eliminar la población. A ver, a ver, a ver, ¿cómo? ¿Qué me estás diciendo? O sea, que hay alguien, hay alguien en este mundo que tiene semejante poder ¿Que a través de la vacuna nos va a poner a todos un chip? ¿Que me estás diciendo que hay alguien en este mundo que a través de su poder va a poner millones de vacunas con la sana intención <risa> o insana intención de eliminarnos? Porque por, por ponérnosla pues nos, nos van a eliminar, no lo sé, nos van a reducir unos, unos años de vida... Y, y, o que me van a modificar, ¿sí? Y entonces dices, ¿y entonces qué pasa? Um, volvemos al modo bulo. ¿Vale? Todo eso corre y la gente entonces, pues bueno, toma posiciones, no en base a informaciones reales, sino en base, en base a mentiras. En base a miedos. Entonces, no es correcto. Porque vamos a ver, las vacunas anunciadas, y aquí vamos al meoido de la cuestión, las vacunas anunciadas son 5, 6, 7, 8. Una la encabezará los rusos, otra la encabezarán los chinos, otra la encabezarán los americanos, otra la encabezarán los franceses. También tenemos un laboratorio implicado aquí en España que la encabezará eh, los españoles y no sé quién más. Pues estamos hablando, estamos hablando de cinco o seis vacunas mínimo diferentes, hechas en laboratorios diferentes, eh, por, por países completamente diferentes, que entre ellos no hay posibilidad de acuerdo supra, supranacional, supranacional y entonces me están usted, me quiere usted decir que está diciendo que va a ocurrir todo eso en las vacunas que esos vamos a dejarlo vamos a dejarlo en cinco en cinco vacunas los cinco se han puesto de acuerdo pero para qué los cinco se han puesto de acuerdo para el chip los cinco se han puesto de acuerdo para para modificarnos el adn o los cinco se han puesto de acuerdo para para quedarse para para reducir la población mundial mande Mande, yo creo que mi raciocinio es incapaz de sortear esa situación para llegar a esa conclusión. Es incapaz. Me lo pueden explicar 40.000 veces. me puedo, Sí, Rafael, que mira qué tal, que yo sé que son malas. Bueno, vale, pero, pero aunque tú sepas que es mala la vacuna, pues si tú sabes eso no te la pongas, pero no empecemos a decir tontadas. ¿Me dejas? ¿Vale? Porque no es posible que se pongan de acuerdo. Pues supongo que los rusos quieren la vacuna para salvar a sus rusos, digo yo, ¿eh? Igual estoy equivocado, igual es que se los quieren cargar también los rusos, a sus rusos. Y los chinos, pues mira, también se quieren cargar a, a sus chinos. En vez de hacer más chinos para dominarnos a todos, se quieren cargar a sus chinos. Fíjate tú que, que, que son retorcidos, ¿eh? Hay, hay que ver, ¿eh? Entonces, no sé. Y por último, ¿habrá restricciones a los que no nos pongamos las vacunas? O sea, seremos unos, unos seres eh, diferentes, marcados. Oiga, usted, ¿tiene la vacuna? No, yo no, yo, verdad, yo estoy bien, ahora mismo me la pondré el día que, que, que esté mal. Ah, pues no, no, pues no puede usted viajar, no puede usted solicitar no sé qué, no puede usted no sé cuánto, pudiera ser. No lo sé. La pregunta es, ¿vamos a seguir hacia un mundo de igualdad o de repente vamos a ser desiguales? ¿Vale? Pero si vamos a ser desiguales, habrá que, haber una, habrá que haber unas normas para todos y aplicación para todos. Corte, cosa harto difícil, muy, muy difícil hoy por hoy yo no la veo yo no lo sé de aquí a, a 100 años o 50, no lo sé por desgracia no, no, no, no estaré por aquí ya me, ya me gustaría pero mmm, yo ante todas estas dudas ¿sabes, no? sabes lo que le digo y con esto termino sabes lo que le digo a las personas de todo esto que me estás hablando incluso de lo que yo estoy hablando esta noche le digo eh, a tu alrededor ahora en estos momentos se está ocurriendo algo ¿Estás tú viviendo eso ahora? ¿Ese miedo? ¿Ya llegó? Digo, porque si llegó ya ese miedo a donde tú estás viviendo, dímelo ahora mismo, porque voy para allá. Voy para allá. Para enfrentarme. Para, para, para, para luchar contra él. Pero no nos amordacemos antes de ahora con los miedos. Con las posibles no se sabe qué cosas. Vivamos el día, seamos objetivos y tengamos claros que desde que empezó esto, desde que empezó esto, la humanidad ha entrado en otra fase y en estos momentos la humanidad estamos construyendo los principios del futuro. En un cambio completamente tremendo desde un punto de vista mental, humano. Y el COVID-19 o coronavirus lo que está haciendo y lo que está consiguiendo es acelerar montones de cosas que iban ya a ocurrir. Y eso está ayudando. Y el COVID va a hacer tener que cambiar el análisis sobre nuestra existencia en este mundo. Y vamos a tener que ser más previsores, vamos a tener que buscar tener más solventes y vamos a tener que tener más salidas. Pero salidas juntos, lo más lo más posible. Pero juntos no quiere decir no quiere decir, porque aquí tengo que hacer un matiz, juntos no quiere decir que estemos reivindicando un orden mundial. Juntos quiere decir que tenemos que reivindicar un orden mundial sobre el cual se respeta el individuo y sobre el cual pues, la libertad sea la principal antorcha de las personas. Y si eso se consigue, y eso se consigue a nivel mundial, pues yo quiero formar parte de ese orden mundial. Con lo cual la frase en sí misma no es mala, es mala según cómo se emplee. Con lo cual ahí os dejo el, el debate y ahora pues tomad la palabra. Venga, ¿quién se anima? Yo que soy más jovencito me quedo para lo último. Vale, muy bien. Venga, pues Antonio. Entonces si, si va de mayor a menor pues te toca a ti. <risa> ¿Qué quieres que te diga? <risa> <risa> es más, entonces me he avanzado. Venga, dite algo. Antonio. Sí. Eh, lo primero es que eh, enhorabuena porque hiciste una, una eh, clarificación del, del tema eh, desde, desde el momento y aquí lo que a eh, distintas personas, lo va a tocar, ¿no? y que es muy eh, eh, clarificador para lanzar reflexiones, y este es el objetivo de, de este encuentro. Y, eh, y para mí, eh, ya que la humanidad está pagando este precio, ¿no? lo importante es que cada uno se eh, pueda interrogar si se está sacando al máximo el provecho de estas circunstancias, para que se pueda ubicar en las preguntas fundamentales, ¿no? ¿Quién soy? ¿Qué soy? ¿Qué quiero? ¿Cuál es mi misión y cuál es mi contribución? ¿No? Porque estamos, de una forma general, tan distraídos en nuestras cositas, sin colocarnos eh, esta ubicación cósmica, que al menos eh, estos escenarios nos pueden ayudar tomar conciencia que hay algo más y aprovechar para beneficiar de eso, ¿no? Eh, como decías, salir de la actitud del deporte nacional e internacional, que es la crítica, ¿no? De una forma general estamos esperando que la gente se queje o, o critique, no para eh, normalmente hacer una actitud más positiva, pero para empezar también nosotros a hacer lo mismo, ¿no? Entonces... Eh, la, la, el primer reto es salir de este ambiente porque así no se va a construir por muchos razas que hagan propuestas eh, diversificadas y bien amplias como acabaste de hacer y por eso enhorabuena por eso pero eh, no va, no, no va eh, las personas no van a beneficiar de ellas si no cambian su actitud Portanto, mi primera contribución es que eh, cada um de nós outros se sinta invitado a, a, a mirar este fenómeno, não importa se vamos chamar de Covid-19, ao vírus ou há planos mais amplios, como já se ha escutado uh, em, em fóruns mais especializados, não? Dentro da, da possibilidade que tudo isto nada é por acaso e que, e que eh, eh, Os grupos que sempre existiram, eh, ponendo-las mar, como marionetas da humanidade, uh -huh. e que agora, eh, depois destes 50 anos de, de termos terminado a paridade entre o e o papel em circulação, que, que se chega a uma situação sem salida, e que também este fenómeno vai ajudar a, a que a nivel global, se encuentren en fin, formas de mezclar, ¿no? de mezclar todo esto. Eh, son cosas duras, pero es verdad, como cuando hablabas de pontabas el dedo, de que hay eh, situaciones que es paradoxal, ¿no? hablar de cosas de salud que no están interesadas en la salud, pero en mantener... El, el, el, el estadio de no salud es, es, un, es el más paradojo que puede existir, pero es una verdad que, que todo el mundo la conoce, ¿no? Pero entonces, salir de estas cosas, mi contribución es, no encuentro otra, es la educación, por eso yo soy un fan de la Evolution Community, por eso cuando te conocí te felicité por, por la obra magnífica que estás haciendo, que copiarla, multiplicarla y duplicarla por el mundo fuera porque es la única forma, no, no apuntando dedos, pero de verdad eh, eh, apostando en la educación, porque una persona que va teniendo más luz puede tomar decisiones más, más coherentes, más acertadas. En la penumbra, en la oscuridad, es el terreno propicio para que los señores, los seis, siete o ocho que siguen manipulando y la gente tampoco se cuestiona Porque, no, ahora, si, si, pagando este precio, eh, con los miedos de ese virus terrible, que mucho más, mata mucho más, que, el, que los COVID todos son los miedos, ¿no? los miedos, ¿no? que eh, solamente se puede combatir con seguridad, con autoconfianza, con sabiduría, con conocimiento, quién soy yo. ¿O quiero yo? ¿Cuál es mi misión? ¿Cuál es mi contribución? Lamento, no tengo mucho más a contribuir, porque si no entramos en la, en, la, en, la, en, la, en la pescada de cola en la boca, ¿no? Y, eh, y, y naturalmente que... Eh, muy bien. Es, es, es, es, de, de Lisboa, con un abrazo muy fuerte del lado izquierdo, ya sabes, corazón en corazón, uh -huh. ¿no? es mi contribución. Muy bien, pues venga. ¿no? Y simple. Gracias. Muy correcta, Antonio. Muy bien, gracias. Vale, eh... <coughs> eh, Luis, Luis, por favor, Luis Domínguez. Uy, ¿qué te, qué te, qué te, ocurrió en la frente? Ah. <risa> Es que estoy haciendo experimentos. Ah, vale, vale, es algo que te has puesto. Vale, vale, ya está. Sí, sí. Vale, vale, ya está. Sí. No, pero, pero lo cuento y tiene que ver con, ah, con, sí, con sí, esta ¿no? charla. Ah, Entonces, fíjate. Sí, sí tiene que ver con la charla. Bueno, ya te he comentado a ti, he comentado también en este foro y en otros, que yo me dedico a, al área de la salud desde hace, pues casi desde pequeño, ¿no? O sea, y, y, el, y la salud... Eso me ha hecho, por ejemplo, todo lo que, pues, pues me ha hecho investigar, me, me ha hecho estudiar y me ha hecho eh, seguir un camino que no se parece nada al camino que, que, que de, digamos, de, de, la genera, de la generalidad. ¿sí? Y con respecto a estos temas, me hace, o sea, va muy de acuerdo a lo que has, a lo que has comentado tú. Yo, por ejemplo, de cuando yo me fui a, a la escuela, o ya, o sea, fui hasta la universidad, a la Facultad de Ciencias, con biólogos, matemáticos, físicos, pura ciencia, ¿no? Ahí vi mucha aridez, vi mucha ciencia, vi mucho, mucha mente, y yo me, me dejé llevar por ese ambiente y vivía de la cabeza para arriba. Entonces, y luego tuve un cambio muy fuerte porque después yo quise vivir desde, digamos, todo mi cuerpo, no solo la cabeza para arriba, sino vivir mi corazón, mis emociones, mis sentimientos y no solamente mis pensamientos. Eso tiene que ver con, digo, con, con toda esta charla que qué que bien que la, has, que la has puesto, porque me ha hecho eh, introducirme, profundizar en, en los resortes, en cómo se mueve la salud. ¿Cómo vivimos? Eh, ¿Por qué nos enfermamos? ¿Por qué estamos sanos? Cómo, ¿Cómo le podemos hacer para estar sanos o para estar enfermos? Entonces, pues bueno, pues eh, yo tengo la, la fortuna para mí de ser vegetariano desde hace un poco más de 35 años y me ha hecho despreocuparme totalmente de mi salud porque vivo en ella. Es como el pez que vive en el agua. No sabe que El pez no sabe que está en el agua. El, el pez... Eh, eso da pie también a un, a un, a un chiste, que, que se los digo a ustedes. ¿Qué hace, un pez, ¿Qué hace un pez en el agua? Pregunta. Respuesta rápida. Nadar. No, <risa> nadar no. Ya, ya. No o hace nada. Vivir, vivir. Nada, no, nada. O sea, nada, pero tiene el doble sentido, ¿no? O sea, nada, por supuesto que va nadando, pero no hace nada. O sea, este, y eso es lo que me ha pasado a mí. Y esto que tengo en la frente, es, eh, acabo de tener una formación de, de cristales, de, de cristaloterapia. Y esto es una protección, esto es para que duermas bien, esto es para quitar el insomnio, para tener una mente clara, para protección, protección de, de cosas. Y eso tiene que ver con, otra vez repito, con, con la charla, porque eh, la tecnología... Está sumamente avanzada, que creo que nosotros no conocemos realmente los alcances de la tecnología y hasta dónde puede llegar. Hay muchos libros prohibidos que hablan de esto y, y yo siento que todo esto que está pasando tiene que ver con esto. Sin embargo, eh, tú planteaste desde, desde la entrada eh, la duda. Entonces, para mí la duda tiene como dos aspectos. Uno, eh, uno, por ejemplo, que no te, crees, no te crees todo lo que te dice. Un aspecto como, no sé si llamarle positivo. O sea, que no, como decía, lo de los bulos, etc. ¿no? Sino analizarlos, sentirlos, verlos, estudiarlos, explorarlos, investigarlos, etcétera Pero también plantea otro aspecto que no es tan positivo, que es muy destructivo. Una duda te destruye. Por ejemplo, la fidelidad que tiene, que tiene alguien por su esposa, si a alguien le siembra, le siembra la duda, le destruye la relación. Y o, o por una amistad, por ejemplo, ¿no? O sea, es, es como vivir con es como un vivir y sin sin vivir. Ya no estás en paz ya no estás en calma. Y eso y eso este para, para mí no no es no es vivir. Yo no vivo en duda. Yo, por ejemplo, yo confío en lo es, o sea, y tiene que ver con esta piedrita que está aquí que se llama sodalita que se la recomiendo por si no pueden dormir. Se duerme maravillosamente bien. Yo duermo bien, pero experimento conmigo mismo. Yo no tengo necesidad de la piedra, pero sin embargo la, la, la uso para ver qué pasa. Y entonces, eh, pues la duda, eh, pues cada quien que la, que la lleven. Yo quiero vivir con certezas. Quiero vivir desde hace muchísimos años, desde que me convertí en vegetariano, andar en búsqueda de la verdad. Y la duda me impide llegar a la verdad. Aunque muchos grandes filósofos la, la defiendan, yo estoy muy lejos de esto, pero yo vivo mi vida con mucha tranquilidad y con mucha paz. Y dentro de ello, todo este miedo, para mí esta, esta, esta pandemia, indebidamente denominada pandemia, eso es eh, algo que modificó la OMS, yo estoy eh, como muy tranquilo. Como que he vivido muy a gusto y como que para mí fue muy bueno esto que está pasando. Para mí, ¿por qué? Porque he aprovechado el tiempo, me he introducido a temas que antes los había abandonado, he terminado mi casa, he hecho cosas nuevas y económicamente me va mejor que nunca. Ahora con, con esta pandemia, gracias a, a, tus, a tus sugerencias, etcétera, a esto de la independencia económica. Porque el mundo, o sea, yo, yo lo veo como está compuesto por muchísimos factores. Y dentro de esos factores, yo, por ejemplo, eh, yo, mmm, esto del virus, eh, ¿por qué no me da miedo? ¿Por qué no me afecta esto? Porque yo creo, tengo la creencia y aparte el conocimiento, el saber que nosotros estamos hechos de, de virus y de, y de bacterias desde millones y millones de años inclusive los virus son ARN. Las bacterias con su ADN se juntan y es lo que construyeron nuestros cromosomas humanos después de miles de millones de años de evolución. Entonces son nuestros amigos. Aparte, eh, eh, aunado a esto, hay muchas teorías que avalan esto. Una de ellas es, no sé si lo conocen, al doctor Hammer. Él... Él era un oncólogo, ya, ya se murió, para mí fue un benefactor de la humanidad. Era un oncólogo alemán, su esposa era también oncóloga alemana, él era director de un hospital en Alemania y, des, y él investigó eh, a través de 20 años una cura para el cáncer. ¿Cuál fue su premio? La expulsión como doctor, quitarle su título, encarcelarlo varias veces, intentos de, de, de asesinato, meterlo a la cárcel expulsarlo de los países, y el hombre tuvo que esconderse en, en sitios eh, que nadie se imaginaba. Eso fue su premio por descubrir algo importantísimo. Y él decía en su teoría que el cáncer eh, no es como lo trataba él antes, cuando era oncólogo como, como los de ahora. Él descubrió que un cáncer viene por un shock emocional. Ese shock emocional desestabiliza el cuerpo, debilita una parte del cuerpo y como reflejo también le afecta a una parte del cerebro que está relacionada con el, el cuerpo, con el cerebro, hay una relación biunívoca y se genera una especie como de tumor, pero no es tumor. Y entonces los médicos dicen cáncer, quimioterapia, radioterapia. Y, y el doctor Hamid, él investigó y lo probó en el hospital donde trabajaba y dijo que no que era resolver el trauma psicológico, el shock que había sufrido la persona, y con eso el cuerpo se curaba, por reflejo, la, el cerebro se curaba de ese supuesto tumor y, y ya no existía nada. Pero por mientras, en lo que se curaba del shock, el cuerpo estaba trabajando y emitía virus y bacterias, y mira, ahí está la pus ahí está la podredumbre, y Hammer decía que no, que ni pus ni podredumbre, era el proceso para restituir la salud en nuestro cuerpo de una manera natural, sin ningún medicamento. Por eso la, eh, eh, toda esta gente, los, no sé, organizaciones, le, le, le pagaron tan ingratamente a este hombre, maravilloso. Yo él no lo conocí, pero conocí a sus discípulos y conozco su teoría. La he estudiado, tengo apuntes muchos sobre este tema. Y así para todos. Por, por eso los, este virus, a, a mí no me extraña que estemos llenos todos de virus, que inclusive que yo lo tenga, pero no me pasa nada. Nada. ¿Por qué? Porque mi sistema inmunológico, que tú, que tú hablaste de ello, está en equilibrio, está bien. Tengo mis sistemas, y aparte como me dedico a la sanación, yo me dedico a la terapia de cristales, meditación, una serie de cosas que hacen que mi vida pues, vaya por un sendero que, que no tengo la menor duda de que de que voy a estar bien. Ahora, que me puede fallar, por supuesto, pero yo no lo espero. Yo creo que voy bien y ahí voy. Ahora, con respecto a las conspiraciones y todo eso, al, y, de los, y de los bulos, eh, estoy en muchos grupos también, en otros grupos, en donde ahí entra en juego algo así como el, el desdoblamiento del tiempo. Son teorías, como decía este Einstein, eh... Por ejemplo, él decía, si yo quiero dar la vuelta al mundo, antes de subirme a un avión, ya regresé. ¿Cómo? Sí, sí, o sea, entran a, otros, a otro estado, a otra dimensión del tiempo-espacio. Entonces, y esto, esto tiene que ver también con, este, con que hay partes de nosotros mismos no descubiertas todavía, pero que mucha gente ya, los, ya lo está haciendo, y yo... Soy parte en, en, con algunos grupos de estar trabajando para construir una línea del tiempo de la humanidad que no sea hacia la destrucción, hacia los bulos, hacia la negatividad, las conspiraciones. No, eso ni las difundimos, ni les hacemos caso, simplemente creamos y creamos lo contrario. O sea, para el efecto de construir una realidad y que, que, como somos muchos y llegando a una masa crítica, eh, eh, se pueda hacer realidad y en eso estamos nos, en eso estoy yo contribuyendo con muchas personas eh, para construir un mundo mejor para mí y para toda la humanidad no solo para no solo para mí bueno pues no sé si he dicho algunas barbaridades pero es lo que no no que no me me no no para para, Hola, nada, Luis. para nada para nada perdóname Rafael puedo invitar invitar Luis a venir a Alkéva porque lo creo que, que Luis ficaría muy bien aquí en Oqueva, contigo, claro que sí. Rafael, y con mi hermano Antonio Guibanaí. nosotros todos aquí nos quedaríamos muy bien, porque aquí es el raíz. Perdóname, Rafael. No, no, no, no, no si sí, puedes tomar la palabra y sigue. Y a eso te, a eso te digo nada, que lo organices sí. Que, que vamos donde donde tú sí, nos sí, y encima que, es el paraíso aquí, aquí estoy en eh, la tierra ah está. y ah. es mi confinamiento fíjate aquí, eh, aquí estamos bien siempre porque aquí es un pueblo muy pequeño es un pueblo muy pequeño que eh, todos nosotros nos conocemos y aquí a paz todo aquello que Luis ha dicho de todas as uh, quatro ou cinco dimensões que nós poderemos entender, aqui se hace tudo. Por isso, uh, vos invito a todos outros a António, a Rafael, a Luís, de onde estáis, para que vengas aqui ao Alqueva e se mandarão aqui mi, em minha casa, que é muito boa, muito simples. É uma casa própria para as mulheres. Es la única casa en el mundo que no tiene cocina. ¡Qué bueno! Aquí no hay cocina. El paraíso. Por eso es la casa de las mujeres. Aquí no hay nadie para lavar la ropa. Si quieres lavar la ropa, va al río, va a donde quieres, pero aquí no. Esta es la tierra que el hombre no va a decir, hombre, mujer, hazme esto, hazme aquello. No, no. Aquí todos nosotros tenemos que hacer todo. Bueno, pues... Tú puedes venir aquí y nosotros vamos a comer comida. No, no, me llevaré. Vamos allí a Mercadona, comemos uns, eh, las cosas de España y aquí se come muy bien. Y después vamos allí, aquí, allí, y vamos a comer eh, unos quesos muy buenos unos quesos muy buenos una buena carne eh, un vino de lo mejor que hay que en Barcelona no hay este vino de... ni tampoco Se... en Lisboa ni en parte alguna del mundo muy bien bueno lo que más me ha gustado los la única cosa que tenéis que hacer que hacer es para, uh, venir hasta aquí y yo vos digo a dónde tendes que venir yo os voy a buscar, estáis aquí 8, 10, 15, 30 días, lo tiempo que, que queréis, y vamos a trabajar. Madre mía, eso, eso, es, eso es como suele decirse, eso sería un retiro, un retiro para, para dijéramos, para, para un retiro, curarse. curarse para, un retiro, porque un retiro. tenemos aquí la única cosa, perdóname, Rafael, lo, lo, te invito a ti y a toda Evo, a todo o Evo a Evolution Community, a fazer um retiro aqui em Alqueva. Porque se nós não temos tempo, não temos lugares aqui em Alqueva, cada uma das pessoas de Alqueva, do povo, dará um quarto para que nos quedemos aqui. Nós outros temos um hostel que a escola primária, a escola de dos meninos, se ha transformado em um hostel. Mas ahora con Covid 19 es muy malo no, mas eh, te invito y que todas las gentes de, de Alqueva darán un cuarto para que nosotros nos podamos aquí reunir. Eso lo garantizo yo. Lo voy, lo voy, con la, la, no la palabra, yo. lo voy, lo voy a organizar, las lo voy organizar. Lo pago cada uno. Sí claro, va a organizar Rafael y yo sé que lo va a organizar. Hacer. Sí sí, lo voy a organizar, lo voy a organizar y vamos a ir allí, Hombre, un mes no pero bueno, un, un, a lo mejor una semana <ríe> a ver si tengo suerte y como es el paraíso de las mujeres se me queda allí <ríe> es, es, es, es broma, es broma, me quedaría si me dice que no se va de allí me quedo yo con ella también <ríe> eh, vale, pues fantástico eh, venga, ¿quién más tenemos por ahí? Eh, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki. Eh, Alejandro, venga, dite algo. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches, Alejandro. No, pues, venga, pues, di los eh... cosas del COVID, que tú sabes muchas cosas también. Venga, suéltate. Okay. A ver, lo que ha dicho también de, sobre el doctor Hammer, eh, el doctor Hammer que era oncólogo, Tuvo que hacer eso porque él tuvo un cáncer debido a que le mataron a un hijo. Eh, fue una bala perdida y, y descubrió que precisamente por ese problema emocional que tuvo tanto su, su mujer como él, cogieron el cáncer. Y ahí es donde unieron eh, los cabos para descubrir que la carga emocional tan dura eh, que tuvieron en ese momento es lo que les provocó el cáncer. ¿no? Y a partir de ahí empezó la investigación. Y él luego fue investigando en, a nivel secreto eh, con sus propios pacientes, hasta que descubrió una unión y un enlace, porque vio y comprobó que incluso la música, incluso ciertas cosas determinadas, eh, genera una emoción diferente en nuestra mente, y a partir de ahí la programación mental es la clave para eh, estar equilibrado mentalmente. Entonces, la, la, por eso se utiliza también eh, estos sistemas de programación mental para mover masas, ¿no? porque el fútbol se mueve tanto dinero, porque todas esas cosas, es lo que se induce a que la persona esté enferma y que siga siendo enferma toda su vida crónicamente para poder llegar a tener, como tú has dicho muy bien, eh, los laboratorios, tener un, una fuente inmensa de ingresos, eh, claro, porque claro, tenemos, nos, nos hemos convertido en los esclavos del, de, de este nuevo eh, siglo, ¿no? En vez de tener esclavos con el látigo, aquí es muy fácil. Simplemente tenemos que estar un poquito enfermos y estar constantemente consumiendo un producto que fabricarlo cuesta céntimos y en cambio nos los hacen pagar a, a barbaridades de, de millonadas. ¿no? Y, y es tan simple como, como lo que descubrió el señor Hammer. Eh, es la programación personal, mental, como tú y siempre, Rafael, intentas conseguir hacer una educación eh, financiera, ¿no? Pero también teníamos que hacer la educación mental. Y como tú muy bien has dicho, antes de opinar tenemos que pensar. Y antes de hablar tenemos que pensar. ¿Entiendes? Claro, que eso es, no dejarnos llevar simplemente por la emoción que nos despierte una información. Sino analizarla, profundizarla, descubrir que realmente cuál es el sentido de esa información. Yo tengo un amigo que es doctor en filosofía científica. Dice... Una cosa que tienes que pensar siempre, cuando cojas cualquier información, salga de donde salga, es quién gana y quién pierde. Esa información tiene un sentido. Nos vale mucho dinero de enviar información alegremente por ahí. Hay un, como tú muy bien dices, hay un resultado, hay un objetivo concreto. Y siempre ha, siempre ha sido así. ¿no? Siempre la historia, cualquier historiador analiza... Um, cómo Hitler consiguió mover esos millones de, de seres humanos para poder que lo apoyaran a él. Y era por eso, por una programación mental que poco a poco les hizo, y la gente que tenía a su vecino toda la vida y siempre se había querido a su vecino, y de repente no lo quiere a su vecino porque hay alguien que durante mucho tiempo le ha ido comiendo el coco y al vecino lo odia. ¿vale? Pero porque alguien que ha puesto su, su poder paternalista, dice, oye, deja en mis manos tu vida, porque yo sé lo que es bueno para ti. Y ese es el gran problema, que no educamos a los niños para que sean independientes mentalmente, psicológicamente, económicamente, en todos los sentidos. Y para ello hay que dar mucha cultura, mucha formación y dejarlos que se equivoquen constantemente, porque ese es el mejor crecimiento personal. Ya está. Ya está, muy bien, estupendo. Gracias con tu aportación. Eh, aquí quiero añadir algo y luego que siga otro, pero algo muy breve, es que cuando, cuando, cuando dos se pelean, se enfrentan, eh, si quieres saber cuál de los dos es más malo que el otro, simplemente fíjate en esto, ¿en quién de los dos se inventa el enemigo? Ese, ese es el más malo de los dos. El que se inventa un enemigo. Por eso hay muchas personas que entran en guerra y para justificarla se inventan un enemigo. Y ese inventarse, ese enemigo, es el que une a todos, a los que le dicen, mira, ves, ahí está el malo, ahí está el mal, se inventan el enemigo. El enemigo es inexistente o no es tal, pero necesitan inventarse un enemigo para que la gente les siga. Pues ese es el malo, el que se inventa el enemigo. Sigamos. Venga, ¿quién más? Ángels, eh... ¿quiere decir algo, Ángels? No, vale. Si quieres, entro yo, Rafael. Sí. Estaba esperando que tú me dijeras en cualquier momento. Pues bueno, yo creo que es el mejor momento y, y, y contigo y un poquito más eh, terminaríamos. Venga. Vale, Va yo ahí. tampoco me voy a extender porque tengo la enorme suerte de participar en este, en este grupo de formadores porque es que lo dais todo muy fácil y lo ponéis todo muy fácil. Entonces... Lo que tengo que sumar es bastante poco, sin embargo la esencia es la que, la que me llevo de cada uno de vosotros. Porque al fin y al cabo hablamos siempre de lo mismo, lo que subyace a todo esto es de donde voy a partir yo, que es del final. El final, como muy bien ha dicho Rafael, estamos construyendo el futuro, la libertad. Y todo este movimiento... De, lejos de pensar el sistema, las farmacéuticas, la parte más negativa de todo esto, que ya la conocemos. La parte manipulativa, la parte económica, que también la conocemos. Lo que yo rescato de todo eso es efectivamente el final. Es decir, nos ha hecho frenar en seco, nos ha hecho replantearnos los valores, la incertidumbre en todos los sentidos, no solamente en el COVID, sino que ya nos ha hecho pararnos a replantearnos toda nuestra vida desde cómo pensamos, desde cómo nos han enseñado, desde dónde hemos crecido, desde qué cultura hemos tenido, como muy bien acaba de reflejar Alejandro, y efectivamente eso nos va a movilizar muchísimo. ¿Para qué? Para adaptarnos, para tener mayor prevención en todos los sentidos, sobre todo, en, como me ha dicho Rafael, en nuestra parte inmunológica, para construir redes de negocio en las cuales no prime la economía, sino que prime el amor incondicional, realmente querer ayudar, al prójimo. Y eso nos va a dar la economía, una economía que va a ser muy potente y muy grande para todos. Sobre todo lo más importante es el propósito que tenga cada uno y cómo contribuye, cómo elige contribuir en este sistema del sistema. Porque evidentemente lo que está sucediendo es que están floreciendo no tanto profesiones nuevas que van a surgir, y ya han surgido algunas, como por ejemplo la de Trafficker, que es algo totalmente nuevo, la de Roberto Gamboa, sino que van a surgir, van a surgir profesiones que salgan del corazón. Y eso es lo que va a cambiar totalmente el sistema y le va a obligar al sistema a que efectivamente no nos coloque ese chip que tanto podamos tener o que efectivamente si no nos lo queremos poner como la vacuna, no nos tengan que perseguir. Porque, por ejemplo, me he enterado esta misma mañana de que los bancos eh, van a hacer lo imposible para que tengamos que justificar cada euro cada o cada dólar que entre en nuestras arcas. Porque ellos mismos ya tienen que deshacerse de miles de oficinas y de miles de trabajadores porque están viendo el cambio tan potente que está eh, realizándose a base de, de este virus y la devastación de empleos y demás. Y entonces, como ellos quieren perder, como los últimos lógicamente, se están descartando masivamente de gente. Pero esas, esa gente, esas personas van a tener que replantearse, como nosotros actualmente, qué hacemos con nuestra vida y de qué manera podemos contribuir, de qué manera podemos... Eh, llevar más lejos nuestros propósitos. Y creo re realmente que la moneda de cambio no va a ser el euro, no va a ser el dólar, eso lo ha sido toda la vida, sino que va a ser la energía, la libertad, los valores, los sentimientos, el amor incondicional, que realmente nos tenemos que plantear dónde estaba la verdad, en lo que vivíamos antes, en lo que vamos a empezar a vivir. Por lo tanto, pues siento que verdaderamente mmm, esta transición de duda, de incertidumbre, de revalorizarse, de plantearse nu nuevas posibilidades en nuestra mente, nos va a traer consigo eh, la libertad de elección en todos los sentidos y que podamos elegir en todos los sentidos lo que queremos para nosotros y lo que, lo que los demás quieren se lo podamos también ofrecer. Por lo, por lo tanto, podemos aprovechar Internet de una manera muchísimo más positiva pasando de los buros, pasando de las circunstancias de mortandad que ha vivido, que evidentemente en mi familia, por ejemplo, ha habido dos. Entonces, eh, ¿qué pretenden? Dividir eh, y vencerás, que esa es la idea general, ¿no? Pues no lo van a conseguir, porque como nos estamos dando cuenta que no somos borregos y que nunca lo hemos sido y que somos inteligentes, vamos a luchar en contra de eso. ¿Cómo? ¿Con dinero? No. ¿Cómo? ¿Con fuerza bruta? No como con inteligencia y con corazón. Y ese va a ser el estandarte, creo yo, espero yo, con, con muchísimo amor para todo el mundo, que sea ese. Va a ser apoyado por muchas cosas que ya existen. Va a ser apoyado por medicamentos, va a ser apoyado por mayor espiritualidad, va a ser apoyado por mayor libertad de pensamiento. Va a ser eh, y ya está siendo reeducado en los niños, en la forma de aprender, en la forma de ver las cosas, en la forma de tener más opciones. Con lo cual, ¿Ha sido negativo? ¿Ha sido un choque tremendo? Sí. Pero, sin embargo, y sin embargo, pienso que va a ser muy, muy, muy positivo. Porque nos, va, nos ha falandeado de tal manera que nos ha obligado a replantearnos cosas. Nos ha obligado a reeducarnos, reescribirnos. Y, de alguna forma, pues, volver a nacer en algunos sentidos. Con lo cual, creo que dentro de, de esa eh, cultura de la que venimos, tan represora, y tan mentirosa y tan miedosa, eh, por narices tiene que salir el sol. Y si no, nosotros, cada uno de nosotros, de los que estamos aquí y de los que van a oír, los que van a ver el debate de hoy, se van a dar cuenta como la luna tienen que poner ellos, cada uno de ellos. No esperar que el gobierno lo haga porque no lo va a hacer. No esperar que la política lo haga, la política lo haga porque tampoco lo va a hacer. En definitiva, nos va a obligar a responsabilizarnos de lo que pensemos y de lo que hagamos. Y sobre todo, algo nuevo, de lo que queramos atraer a nuestra vida. Por primera vez empezamos a pensar con mayor seriedad realmente qué queremos atraer a nuestra vida. Contamos desde un pensamiento cuántico lo que queremos del universo para con nosotros, asistido por lo que ya va existiendo a través del Internet, a través de la tecnología. Pero esa fusión hace... Diez años se da inexistente porque no hacía falta. Porque hace diez años, quince años, se funcionario, se policía y todo solucionado. Y la gente se apalancaba en ideas que ya no valen para nada, que quedan obsoletas. Porque además yo me pregunto, yo te pregunto, yo os pregunto, compañeros, ¿seríamos felices si solamente fuéramos funcionarios ahora, aún con el COVID? Yo creo que no. Porque lo que hay aquí es lo que manda. Y a lo mejor tú no tienes alma de funcionario. Sí, puedes tener la tranquilidad y la paz de tener ese sueldo todos los meses, pero a lo mejor tu propósito y tu misión de vida es otro muy diferente y mucho más grande, y mucho más bonito y mucho más fresco de lo que nunca nos han dejado pensar ni vivir. Por lo tanto, yo elijo como mi aportación partir del final. Es decir, estamos construyendo el futuro de libertad. Y eso es lo más bonito que yo puedo rescatar aún pisando el suelo. Con lo cual, junto un poco lo que he oído de vosotros y, y pienso sinceramente, dentro de esa incertidumbre, dentro de esa duda, qué alegría de que no estamos equivocados, señores, de que, de que realmente nuestros corazones laten para el mismo lado. El ser humano, como me dijo Rafael el otro día, el ser humano es muy igual, a la par que muy distinto. Pero la vibración que tenemos todos es la misma. Amor, libertad, amor incondicional... Que tengamos esa pequeña seguridad de que nuestra familia está a salvo, de que nuestros hijos están a salvo, de que nuestra pareja está a salvo. Y eso realmente no lo va a destruir el COVID, no lo va a destruir nadie, sino al contrario. Mayor fuerza nos va a dar de, eh, yo estoy aquí y yo tengo eh, luz blanca y el de al lado luz azul, azul clara, y el de al lado azul verde y el de al lado, señores, somos iguales y diferentes. Y eso es lo que creo que realmente va a acabar poco a su tiempo con esto porque tenemos todavía COVID para rato, pero va a haber una transición en la que realmente los valores los valores realmente inter interiores de cada uno van a prevalecer y ahí no va a poder ni gobiernos ni políticas, ni señores que lo que pretenden es solamente pensar en la economía de su bolsillo el manipularnos de ninguna manera. Así que le queda un rescoldo a esto, habrá posiblemente más fallecimientos, habrá todo tipo de bulos y manipulaciones, pero los que realmente pensamos y creemos en el ser humano y creemos en el ser humano, no vamos a permitir que el miedo, la incertidumbre y la duda nos abatan en ningún momento. Y eso es el, el mayor estandarte que, que por lo menos en mi corazón está. Buscaré todos los medios posibles para ayudar, como siempre, al prójimo y estar en contra y en lucha pacífica de virus, de farmacéuticas, de intereses creados, de, de personas que al fin y al cabo lo único que piensan es en llenar sus bolsillos. Recientemente me he vuelto a recordar el caso de Dupont que duró desde el 2002 hasta el 2012, 13 años de litigios por el caso de, de, del teflón de las, de las sartenes, ¿no? que conseguían muertes y cánceres y muchas movidas. Y gracias a un abogado que lleva veintitantos años luchando contra eso, está consiguiendo ganar la batalla. Pues si un abogado que pensó con el corazón por ayudar a un granjero lo ha conseguido, nosotros por, por ayudarnos a nosotros mismos, a la humanidad, podemos conseguirlo. Podemos vencer a este COVID, a ese miedo, a esos bulos y a esa incertidumbre tan absurda y tan manipuladora. Y básicamente ese es el mensaje que siempre he tenido, pero que ahora, gracias a esta circunstancia, eh, me siento más orgulloso de tener. Somos todos uno, somos todos sí. una persona y diferentes latidos. Y eso es lo que importa y lo único que tiene que importar. Y a mí me encantaría ir a casa de Emilio, donde no hay cocina y sin embargo hay mercadona. Pero bueno... Que muchas gracias por dejarme participar una vez muy más con vosotras. Eh, una cosa eh, muy bien, César, todo. Ahora diré un par de cosas. Um, Ahora va a ver si a... vistes, pero no se ha grabado nada. Ángels, sí, sí, que se ha grabado. Ángel, sí, sí. eh, he visto que te habías puesto la cámara, quizás eso era que querías decir algo, Ángels. Es que es una mujer del equipo. Sí, sí. Eh, una, una, de, una de las jovencitas que tenemos, micro ángel, muy sabia, con una más jovencita, ¿verdad? Con una gran experiencia. Y bueno, a mí, a mí particularmente, cada vez que me encuentro con ella y, y, y ella tiene una forma especial de enseñar a, a las personas algo que es eh, contando anécdotas que le pasan y, y, y cosas que ella piensa, ¿no? Y con una, con una sencillez, eh, si estás atento, pues te, te, te está dando una cantidad de claves <ríe> que enmendan ¿no? Eh, si estás atento, si no, pues... Activa el micro, por favor. Un micro activo. Activar el micro, por favor. ¿De quién? De uh, Ángel. De, ¿De Ángeles? Sí. Solicitar para reactivar... Si no está activa, a lo mejor la mujer está hablando y no sabemos. Sí, por eso. Porque tiene el micros activados. No, pero solicitar... Ah, vale, solicitar. Como que se lo solicito yo, pero... Sí. No. Ahora sí. Ahora. Ahora. Hola, hombre, ¿qué tal? Bueno, Buenas noches, bueno. Sánchez. Sí. De todo lo que decís, yo no estoy acostumbrada, porque... Tengo tanta. que entonces se me mezclaría. y sin, sin prepararlo. Ahora, estoy de acuerdo. en, en muchas cosas que no las he podido comprobar. que no son comprobadas científicamente como lo que te expliqué, y de lo que me pasó. ¿eh? No, científicamente dirán que no. pero es mi experiencia. por lo tanto. entonces yo con esto. yo no niego que el virus. está pero que hay más muertes de miedo y de soledad que del virus. Porque el miedo baja las defensas. Y yo lo he demostrado con lo que te dije que había pasado, que sin dolor, sin nada, el tumor bajó muchísimo solamente. Entonces, yo lo estoy comprobando. Pero, perdona pero no estoy acostumbrada, porque no tengo estudios, Solo tengo los estudios de la vida. Son los buenos. Que a veces, a veces son mejor, porque siempre digo que la teoría con experiencia, fantástico. La experiencia sin teoría cuesta más. La teoría sin experiencia no sirve para nada. Solo para poner medallas. Entonces... Yo a mis hijos ya les decía, ya, ya, ya tienen casi 50 años, y a, y a veces el haberme dicho que este orgulloso de que fuera cuando fuera mayor médico, yo decía no, que fueras feliz aunque fueras valentera. O sea que la, la medicina natural, yo ya con ellos ya los tuve por medicina natural, sin ser sin ser mm, exigente o sea que yo como de todo y he sobrevivido en todo ahora, no soy persona religiosa que lo había sido por fuerza porque de la época que soy y en VIP, <risa> me refiero que pero soy persona de fe que sé que lo que vemos aquí es un iceberg pero que hay mucho más que todo está escondido entonces sí. Esta es, esta es mi postura, con el COVID, que yo no llevo la mascarilla por la calle por coherencia, la llevo a la mano. Y por respeto me tapo. Por respeto al otro. ¿Por qué no? Porque yo tengo que tener miedo, porque no pienso. Y si me toca y me voy, si la única cosa segura es que nos morimos, no hay nada más seguro Cuando toca, toca. Mira, hoy he visto un sitio que decía, Tú que no te pones mascarilla, firmarías de que sí uh, coges el covid, que no, y que pongan al respirador a otro. Sí. Yo digo claro que no le he contestado, pero digo claro que firmaría. Si me tengo que ir me iré. Y si tengo me darme, me quedaré. Yo hace, mira hace el 2009 tuve una meningitis. Tres días y medio en la cama, sin que nadie lo supiera. Y a, los 20, a las tres semanas salí mejor que antes. Y, y tres días y medio que no nadie lo sabía. Solamente un chico que tenía en casa, cuando solía merendarme, me encontró tirada allí con un de orina. y llamaron enseguida a mis hijos de todo. Y yo decía, pero si he tenido vacaciones. Nadie me, me reclamaba nada de, de lo que le debía. Que estaba enferma. <ríe> Son mis primeras vacaciones. Ahora te voy a decir que tengo la suerte del sentido del humor y esto lo haré de mi padre, que delante de toda la adversidad me sale el humor. Y ahora que he estado enferma con un tumor, ya gastaba bromas y que si tenía una culpa, que sí. Y el médico me dijo: Vete, su actitud es la mitad de la curación. Estar para operarme y decirle al, al anestesista, como había que estaba de humor, dígale: ¿Dónde quieren que la mande? Dijo: Las estrellas. Dijo: ¿qué estrella. Dijo: La que quieras. Para que veas que. Y mis hijos no se lo querían. La gente no se quería que me encontraba bien. Y a las 36 horas me mandaron a una casa sola. Porque no podían venir mis hijos. Porque al primer día estuvo una mujer que dijeron que a lo mejor tenía COVID. Y de recién operada sola en casa. Yo dije, gracias. He podido mostrar que me he podido defender sola. ¡Ole! No por... Ole. por Ole. Se, se ha autoaplicado ella el método Hammer. Sí, sí, en serio. <risa> sí, sí, sí, sí, Mira, ya sé que puede parecer, pero os voy a decir algo que creo que los que creéis esto, lo que todos decía Yo en enero, yo dije que tenía un trailer o los CDRs que estaban en la Gran Vía, porque no pasaba nada. Cuando no me daban nada, solo pruebas, pruebas grave Resulta que cuando yo dije, bueno, algo tengo que hacer, y pedí a esta parte que, que no es el ICB, ¿qué tengo que hacer? Pues de la forma que fuera, supe que me tenía que dar hasta las 10 de la cama. Sacaban el primer día una hemorragia que no era. Pero se acabó, ya hasta las nueve. Y cuando había el doctor conmigo de, del clínico, dijo: Mire, ahora digo, no, creo que tengo una furgoneta. Y, y él le dije: quiere que le explique cómo lo he hecho? Y dice: Sí. Y él dijo: ¿Perdona que estoy chalada? Y me dice: No, dígamelo. Y me dijo: Gracias por explicármelo. Pero no me dieron un tumor, ¿eh? en el recto, ni un medicamento, solo los que quedaban allí, dijéramos, con la operación y las pruebas. Porque yo les dije, yo no quiero, con los medicamentos no me van. Pero estoy aquí y haré lo que me digan. Porque yo quería ir con el doctor o con un médico que operaba sin anestesia. Pues no me dieron ningún medicamento. Y. Me dieron calmantes una noche y la otra digo, ¿por qué si no, no me duele nada? Entonces, creo que esto demuestra... Ah, otra cosa. Yo decía, me gustaría que el día que me operara no hubiera un patinete o la rueda del patinete. ¿Sabéis qué hubo en la operación? La rueda del patinete. Le dije a la doctora, a la Tirojana, ha sido muy grande. Dice, decía sí, me señaló, digo, como un donete, digo, oh, a la, la rueda del patinete. No sangró ni nada. De pasarme un tumor grave a esto, algo influyó. Y por eso mi hijo le dijo que si hubiese sido, porque el médico se lo dijo, que, está, que, que, no, me hasta, que no me llamaría hasta septiembre. Si no lo hubieses dicho, tú no te hubiese creído. No. Es sin dudar... Entonces sin creo dudar, que estás comprobando lo que estáis diciendo. Claro que sí. Sin dudar a dudas, eh, eso es fruto de tu, de tu mente poderosa, de, de, de tu gran corazón, de tu gran humanidad, de ese humor que nunca te abandona, incluso hasta cuando estás eh, eh, enferma, y, y de ese convencimiento que tú, ah, tú tienes de la conexión... De la conexión, un poco como dijo, como dijo Luis Domingo, ¿no? Luis Domínguez, ¿no? De que el, el, el pez no hace nada en el agua. Y tú, y tú eres uno de esos peces. Tú no necesitas hacer nada para, para, para curarte, para ser tú misma, para vivir la vida a tu manera. Siempre has sido una mujer súper, súper avanzada a tu tiempo. Ahí donde la veis... Eh, hace, hace, no sé, pues, 50 años esta que está aquí eh, ya iba en motocicleta, porque ahora, ahora, ahora eso es fácil, pero cuando iba ella, madre mía, fue, fue la primera mujer en bic que fue una Vespa, es la primera mujer que subía a una Vespa. En Fíjate, y era la más, eh, muy antes, de... antes, antes que vacaciones en Roma. Eso. <risa> Diseñar, sí diseñar. Sí a ver, eh. Una rompedora. El punto. Una rompedora. Ahí, sí, ahí, ahí, ahí. Bueno, pues Pues eh, eh, tenemos, tenemos un sabio en la, en la comunidad que, por, por mala suerte, pues se ve que no es amigo de, de ponerse en estas conferencias, o a lo mejor tiene un hábito de a estas horas estar durmiendo, es muy posible. El caso es que este sabio que se llama Raúl, que es el presidente de la Asociación PAM, que algún día también lo invitaré a que nos dé una, una conferencia porque nos quedaremos, porque bueno, es, un, es, un, es, un, es un, un libro de la vida abierto y tiene una capacidad de análisis de todo lo que ocurre tremendamente, y luego además pues también está bien informado por el tipo por X relaciones que tiene, ¿no? El caso es que este un día, este hombre hablando con él, me dejó sorprendido porque no te quedas indiferente y me dijo, Rafael, eh, a mí no me interesa el dinero. En, bajo ningún postulado. Dice, a mí solo me interesa la energía. Cosas que den energía. Si tú me dices de hacer cosas que den energía, cuenta conmigo. Y me quedó sorprendido. Digo, oye, pues es verdad. Tenemos que conseguir cosas que nos den energía. A mí, por ejemplo, hoy esta charla, bueno, me he convertido en una dínamo. Me estoy cargando de energía que, vamos, que, que tengo energía ahora mismo para semanas. Sí. ¿Me explico? Sí, sí, sí. O sea, esto, esto es energía <risa> pura, y, pura y dura en, en, su, en su quinta esencia. Esto, Maravilla. esto, esto que está creciendo sí, ahora. Entonces, es verdad, lo que, nos, lo que nos retroalimenta de verdad es la energía, porque muchas cosas nos la roba, ¿no? Nos la roba y a veces no es que nos la robe. Somos nosotros que la, que la cedemos en ese, en ese querer hacerlo, ¿no? Pero claro, eh, entonces decía, esto decía, eh, el ser humano se tiene que enfocar en, en conseguir energía. Y digo, oye, pues ¿cuánta razón tienes? Porque el dinero, es más, el dinero según, según cómo lo emplees, te, te come la energía. También lo puedes emplear para, para darte energía, eh, ojo, ¿eh? Eh, eh, esa una. Y luego ahora me vais a permitir, para terminar, salvo que alguien pues, considere que, que se le quedó algo en el tintero, recordar a una... Eh, pero no porque no esté entre nosotros, ¿no? sino porque no está hoy. A una persona que se llama Inmaculada Cucarella. Casi siempre, casi siempre, como ha demostrado ahora Anches, son las mujeres que tienen esta sensibilidad especial. ¿no? Y esta mujer cuando comenzó lo de la pandemia me mandó un WhatsApp y, oh, mira, mira, qué me dice inmaculada en el WhatsApp y recordando así un poco, porque me gustaría poderlos leer, pero no pensé antes para hacerme con él, igual ya no lo recuperaré porque vete a saber en ese WhatsApp dónde, dónde, dónde, dónde, dónde quedó, pero me venía a decir lo siguiente, Rafael esto del coronavirus digan lo que digan corran las teorías que corran es una, es una reacción de la Tierra, que ha dicho basta. Ha dicho basta a que la explotemos. Ha dicho basta a que, a que la, que la eh, maltratemos. Ha dicho basta a que la insultemos. Ha, ha dicho basta a que no, a que no eh, contemos eh, con ella y no trabajemos en su, pensando en su vivencia. Dice, y esto el coronavirus es una reacción de la naturaleza. Y de esa ración de la naturaleza, la naturaleza ha dicho, ahora os recluís, ahora os ponéis a pensar, ahora pensáis, os voy a dar un tiempo, os voy a dar un tiempo, de ese tiempo habló de alguna manera Luis Domínguez, pero yo en otras también he hablado, que me quedó maravillado estar encerrado dos meses, ¿vale? Ahora os doy un tiempo. Emplearlo bien para pensar qué vais a hacer a partir de ahora y valorar el poder que tengo y cómo puedo acabar con vosotros. Así, ras, sois míos, formáis parte de mí, sois lo que sois por mí y por tanto, igual igual que os construyo e igual que los tal, igualmente os puedo destruir. Entonces, reflexionar sobre ello y cambiar y utilizar pues un mensaje así me envió esta mujer al día siguiente, más o menos, del pronunciamiento de la pandemia. Fíjate qué misión, fíjate qué inspiración, fíjate qué otra argumentación que a mí, quién es el que después de escuchar esto me dice, no, acabas de decir una tontería. Bueno, pues cada uno con, con sus tontadas. Pues venga, yo creo que esto es un, un broche de oro este pensamiento para esta para esta, para esta noche. Gracias. Y nada pues el próximo el próximo lunes más no, no tenemos todavía nada nada pensado, pero aquí estaremos el próximo lunes puntuales a las 10 de la, de la noche los que quieran cargarse de energía. ¿Vale? Pues, buenas noches. Buenas noches a todos. Y como dice Antonio, un, un abrazo eh, en la distancia. Buenas noches a todos y gracias a Rafa y a todos y a la invitación que no sé quién nos invitó. A Emilio, a Emilio, a Emilio, ¿no? Ah, vale, Emilio, sí, Emilio. Pues yo estoy, Emilio, yo estoy que, esperando. Que, que, que, que le vamos a coger la palabra, porque oye, nos ha, nos ha, nos ha mostrado el paraíso, ¿no? Porque Perdóname. a veces volver, volver una regresión en el tiempo. ha hecho un invite para todos vosotros para Gracias. que venís aquí el 28 de octubre de 2020. Ah, 28. Solo tenéis que pagar las viajes. Todo lo resto lo pago yo. Yo no, Aina. AINA, que es la Asociación Internacional de Nietos y Abuelos. Como César ha dicho, yo he gustado mucho de la intervención de César. Y digo que nosotros tenemos una gran suerte de, ter, de tener Rafael Henares, que nos ha colocado la blockchain en nuestros destinos. Y con la blockchain, yo estoy cierto que nosotros vamos a tener... Todo lo, lo que los bancos de malo te, nos han hecho, la blockchain nos va a dar un buen futuro. Yo Nunca no lo sé, pero sé, para mí lo creo que lo mejor que yo he aprendido aquí eh, en Community, en eh, Community, es que nosotros somos de parcerías. Y de parcerías para lo mejor que hay. Y lo, lo creo que Rafael es un líder no porque sea Rafael, porque sea nuestro eh, anfitrión siempre, pero porque es un líder, porque nos trae eh, todos los días no, nuevas propuestas para podermos eh, aprender más y más y más. Y podemos ser un contrapoder, contra el poder que nos ha matado durante toda la vida a los otros eh, como, no, como yo, que no lo creyendo, pero oh, yo anciano ahora mismo. Muy bien. Adiós, pues muchas, muchas gracias, Emilio. Voy, voy, voy, voy, a, voy a cerrar <tose> antes de ponerme de... a llorar. Gracias. Adiós noches. estar aquí. Venga. Buenas noches. Emilio, ahí estaremos el 28 de octubre. Sí, sí. Adiós, buenas noches a todos. Noches, a todas. Adiós.